El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Duarte aplazó por tercera vez la audiencia preliminar que se le sigue a dos hermanos acusados de ultimar a tiros a un joven en gasolinera del municipio de Pimentel. El referido tribunal aplazó dicho proceso, así como una revisión a la medida de coerción que pesa contra los imputados Ángel García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, acusado del asesinato de Kelvin José Santos Enríquez, quien recibió varios disparos en distintas partes del cuerpo. Está ah, bueno, no quiero más relajo así ya. No quiero más relajo. Qué apura, que no se van a este maldito relajo. Doña, ¿cómo lo que pasó, doña? No, con un, maldito, con un maldito relajo, un maldito aplastamiento como que un muchacho, como que un muchacho y todo lo que le favorece a ellos, todos favores, los favores son para ellos y para ellos. Y lo mío, coño, que están enterrados, ¿qué pasa? Nada. Quiero Estoy harta de eso. Bueno, que si ellos, Si no, no importa, porque no le tengo miedo de ser más Bien, la revisión de oficiosa, la cual estamos convocados para hoy, fue aplazada en vista de que a nosotros, como abogados de la defensa, hemos notificado de la convocatoria la revisión oficiosa en el día de ayer. Es sabido que hay un plazo de 48 horas en el establecido con el artículo 38 del Código Procesal Penal para los autores presentados, juntará la posibilidad de ejercer el derecho de depositar presupuestos. Pasando con esa disposición, la magistrada ordenó el aplazamiento de la revisión para mañana. Obviamente, como no se puede conocer la audiencia preliminar sin antes haberse conocido la revisión, pues la audiencia preliminar fue fijada para una fecha posterior, pero la revisión se está para mañana a la las 2 de la tarde. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.